Pues el plan es un documento, un documento que básicamente tiene dos, eh, dos partes, una parte de diagnóstico de la situación actual en aquellas áreas donde el cabildo tiene competencia y la segunda parte sería un poco las medidas a implementar en cada una de esas áreas. El plan es un documento que ataca varios frentes. Eh, los problemas de accesibilidad de la isla son infinitos. Eh, y en, en tanto en cuanto el plan va a servir para organizar tanto las necesidades como las prioridades a la hora de, de actuar y de acometer medidas. Va a ser la herramienta fundamental que nos permita eh, tener mayor visibilidad, superar las barreras invisibles, fundamentalmente las relativas a los prejuicios y al estigma, y consiguientemente ver cumplida una de nuestras principales objetivos. ...que es dar cumplimiento a lo previsto en la Convención de la ONU... ...con respecto a las discapacidades psicosociales. El Plan de Accesibilidad Universal... Eh, ...trata sobre que las personas, que todas las personas puedan acceder sin barreras. Al tener barreras, eh, la calidad de la, de la vida de las personas empeora... ...pero si quitamos esas barreras, pues todas las personas se pueden beneficiar... De, de, ...del plan, personas mayores, personas que tengan niños... ¿Significa que la accesibilidad es para todos? Pues parte de un análisis de la realidad que tenemos de, accesi de accesibilidad. La accesibilidad, pues tanto a nivel físico de barreras arquitectónicas, como del transporte, de la comunicación. Entonces vemos necesario una serie de medidas para la mejora. El análisis que nosotros detectamos es importante, porque visualizamos en el día a día nuestro... Eh, las barreras que nos encontramos para la vida diaria. Es positivo porque ha sido realizado en colaboración con las organizaciones, entonces todas las organizaciones del sector social hemos tenido eh, voz y voto en, en el plan. Este es un trabajo no solo de la Administración, ...sino de todo... ...que vayamos siendo conscientes... ...de que tenemos que ir... Eh, ...compartiendo, trabajando todos juntos... ...las acciones que se realicen de la administración... ...tienen que estar también... Eh, ...seguidas por, por los ciudadanos... ...es decir, no se puede arreglar... ...una acera... ...que te hagan un rebaje en una esquina... ...para poder bajar... ...y resulta... ...que ahí te parcan un coche... ...para no pagar el parking... Bueno, la importancia viene... Eh, ...de que las personas puedan mejorar su calidad de vida... ...también en esta isla de Gran Canaria... Eh, ...recibimos bastantes turistas... Y ...entonces en un año podemos tener más de 16.000 personas que vengan... ...más las personas que viven aquí... ...entonces significa que aquí... Eh, ...están muchas personas en Gran Canaria... ...entonces la accesibilidad... Eh, ...sería algo positivo para las personas turistas que vengan... ...y también las que residen aquí que va a permitir que en todos los ámbitos, sea el deportivo, el cultural, los económicos, el social, el judicial, los sanitarios, social, se diseñen todas las políticas, tengan contempladas todas aquellas medidas que contribuyan a minimizar y eliminar todas las barreras que puedan existir para que las personas con discapacidad en sus distintas áreas puedan eh, funcionar en plenitud y en igualdad de derechos como cualquier otro ciudadano. Eh, es positivo que exista el plan en tanto en cuanto marca un inicio, pero también hay que entender el plan como un documento que puede ser revisable, que puede ser modificable y que por supuesto tenemos la obligación de evaluar todos. ¿no? Nosotros ya hemos comentado al Observatorio de Accesibilidad del Cabildo de Gran Canaria que es neces necesario de aquí a un año establecer y ba eh, baremar cuántas de las actuaciones que están recogidas en ese plan se han acometido. Sí. Sí, es cierto que desde el Cabildo se está trabajando bastante. Están haciendo muchos proyectos y estamos, estamos mejorando. El Cabildo está trabajando en colaboración con diferentes asociaciones, diferentes entidades, para poder colaborar y para poder mejorar. Eh, eh, asociaciones de discapacidades eh, físicas, discapacidades sensoriales, y estamos trabajando todos en colaboración con distintas entidades. Que esto nos posibilita la participación para mejorar la accesibilidad a nuestra isla.